Hola, ¿qué tal mi gente? En este video tutorial vamos a ver cómo insertar una imagen en HTML. Pero primero quiero hablar por qué a alguna persona le da error, ¿ok? Ok, ¿por qué da error? El primer error es porque la dirección de la imagen está incorrecta. Entonces, si ustedes son nuevos, yo les recomiendo que la imagen y el archivo HTML esté en la misma carpeta. Principalmente puede ser el escritorio. Y la segunda es que el formato de la imagen está incorrecto. Si yo descargo una imagen y se llama manzana.jpg, tengo que especificar que es .jpg o .png, ¿ok? Entonces, en este video vamos a ver poniendo el archivo HTML y la imagen en la misma carpeta y luego de eso vamos a ver cómo lo hacen los desarrolladores vamos a verlo de una vez ok, el primer paso, vamos a ir a Google vamos a descargar una imagen cualquiera ¿verdad? voy a imágenes voy a seleccionar la primera imagen le voy a dar clic derecho guardar imagen como y aquí yo debo seleccionar escritorio, ok? Porque vamos a tener el archivo HTML y la imagen en el escritorio. Aquí abajo le vamos a poner un nombre más sencillo porque tiene un, un nombre por default un poco enredado. Entonces le podemos poner el nombre que nosotros querramos. Vamos a poner un nombre que identifique obviamente la imagen y abajo nos aparece el formato. Entonces le doy guardar. Miren ahí donde se descargó. Entonces vamos al escritorio y confirmamos nuestra imagen. Miren ahí mi imagen. Si yo pongo el mouse encima, miren el mouse encima de la imagen... Me da las dimensiones y me dice el formato archivo JPG, que debemos tenerlo presente. Entonces, ahora yo voy a abrir mi editor de HTML. Yo tengo el Notepad++. Simplemente yo voy a poner el código que siempre ponemos. Y voy a poner ahora la imagen. Simplemente, recomendación es que pongan el teclado en inglés. Oyeron? Entonces, le voy a dar Image, IMG. Search, que eso significa la, la abreviación, signo de igual, doble comilla, ¿verdad? La doble comilla se pone con Shift y al lado de Intel está la doble comilla. Siempre es más cómodo poner el teclado en inglés. Entonces, aquí yo voy a poner el nombre de la imagen y debo poner el formato de la manera correcta. Si yo, pongo, si yo no pongo eso, me va a dar un error. Ok, entiéndase que hay diferentes tipos de formato Hay formato PNG Formato GIF y etcétera. Pero debo, por eso le dijimos Que confirmamos aquí El formato donde me dice Doy un clic afuera si no me sale Miren ahí, archivo JPG Entonces simplemente le doy a cerrar ¿Verdad? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Guardar mi archivo En el escritorio también Entonces guardar como Selecciono escritorio y le ponemos un nombre que nosotros querramos. Podemos ponerle hola.html o index como ustedes quieran. Entonces, le vamos a dar a guardar. Tienen que poner .html, guardar. Ok. Miren cómo se pone de color y ahora porque yo lo guardé. Entonces, simplemente confirmo que en mi escritorio tengo la imagen. Y también tengo el archivo HTML. Mírenlo aquí. Ustedes le puede aparecer el browser de Mozilla, el del Explorer, no importa. Lo que pasa es que yo lo tengo configurado con, con el de Google Chrome, pero es lo mismo, ¿verdad? Simplemente ahora, si yo le doy ahí, miren ahí donde me sale la imagen en mi archivo HTML, ¿lo vieron? Si yo quiero modificar el tamaño de la imagen, yo puedo decir height, igual, doble comilla, vamos a ponerle 500px, ¿verdad? Y width, igual, doble comilla, le vamos a poner... 500px. Obviamente la imagen se va a alterar, ¿verdad? Porque la estamos, le damos a dar a guardar aquí. Y voy de nuevo. Cuando lo intento abrir, miren ahí la imagen donde se modificó el tamaño. ¿Lo vieron? Entonces, ahora vamos a hacer al segundo paso. Ok, yo tengo aquí entonces mi archivo HTML y mi imagen. Si yo creo una carpeta y le vamos a poner un nombre cualquiera, vamos a ponerle frutero. Si yo introduzco el archivo HTML en la carpeta y también la imagen, me va a dar excelente. Se va a abrir, por ejemplo, le doy a hola y miren ahí donde me sale. Ahora, ¿qué sucede? Si yo saco uno de los dos archivos, quiere decir, vamos a sacar el archivo de la imagen. Ahora la imagen está en el escritorio, pero el archivo HTML está dentro de la carpeta frutero. Mírenlo ahí, ¿lo ven? Como está en carpeta diferente, me va a dar un error. Vamos a ver. ¿Ven cómo me sale un error? ¿Por qué? Porque no están en la misma carpeta. Entonces vamos a volver a introducir la imagen dentro de la carpeta frutero y le vamos a dar. Miren ahí donde me aparece. Ahora vamos a hacerlo como lo haría un desarrollador. ¿verdad? Tenemos la carpeta frutero. Cada empresa, usted le va a hacer una carpeta diferente. Si usted hace una página por un, un colegio, usted pone el nombre de ese colegio y le hace una carpeta solamente para ese colegio. Si se lo va a enviar a alguien, tiene que enviar la carpeta comprimida, porque si lo envían por correo así, no va a dar, ¿no? va a dar un error. Entonces, creamos la carpeta, ¿verdad? Dentro de esa carpeta, creamos una carpeta específica para las imágenes. Ok, y le ponemos IMG. Ahí dentro de la carpeta IMG, vamos a introducir la imagen. Yo voy a descargar otras imágenes. Vamos a descargar. Vamos a una pera. Clic derecho. Guardar como. Puedo establecer el escritorio y luego seleccionar la carpeta frutero verdad, para que se vaya directo ahí Dentro de la carpeta frutero a la carpeta imagen y ahí ya la imagen se me va a descargar al lado de esa Vamos a ponerle un nombre más cómodo porque ese nombre no está muy raro Vamos a ponerle pera y vamos a guardar Verificamos que dentro de la carpeta imagen ahora yo tengo dos imágenes Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es voy a abrir mi archivo yo tengo la imagen. Vamos a insertar ahora la pera. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, me va a dar un error. Vamos a ver. Me va a dar un error correcto. ¿Por qué? Porque la imagen, HT, la imagen y el archivo HTML están en carpeta diferente. Entonces, ¿qué yo debo hacer para llamar? Simplemente le voy a dar imagen slash. Y ahora me está diciendo. Búscame dentro de la carpeta imagen la imagen que se llama manzana JPG. Le damos a guardar y volvemos y probamos. Y le damos de nuevo a ver qué sucede. Mírenlo ahí. ¿Ven cómo me sale? Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra imagen. IMG search igual, doble comilla. Y le ponemos en la carpeta imagen. Búscame la imagen que se llama pera JPG. Confirmamos que ese sea el formato. De esa imagen, vamos a confirmarlo Vamos a ir de nuevo Vamos a entrar a la carpeta imagen Y vemos, ponemos el, el Cosa, el, el cursor Y veo que sí, que confirmo que es JPG, entonces por eso Le ponemos aquí JPG Si quiero ponerle la mismo, el mismo tamaño Signo de igual, doble comilla Y en el medio 500px Que significa 500 píxeles Hay altura y width e ancho entonces, 500 también. Siempre le damos a guardar. Ok, después que yo guardo, vengo y, y le doy, ¿verdad? abro mi archivo HTML. Le doy a hola y miren ahí como yo tengo la dos imagen Entonces, como ustedes van a aprender, a, recuerden, el truco está aquí. Deben hacer una carpeta imagen y ponerle img adelante. o con el nombre que ustedes quieran. Las imágenes y el archivo HTML pueden estar en la carpeta cualquiera. Siempre y cuando ustedes pongan la dirección correcta, les va a funcionar. Para empezar, practiquen primero insertando todo en el escritorio. Después todo dentro de una carpeta y después todo como lo hacen los programadores, que es de esta manera. Por ejemplo, aquí los programadores hacen varias páginas. ok Páginas así, todas ahí. El índex, todo. Luego hay varias carpetas, por ejemplo, hacen una carpeta para JavaScript, por ejemplo. Si, si tienen código PHP, se hace una carpeta para PHP. De manera que todo el trabajo esté organizado. Las imágenes van todas dentro de una misma carpeta. Entonces, como la imagen está dentro de esa carpeta y el archivo HTML está afuera, por esa razón es que nosotros le ponemos el aquí... IMG diciéndole, búscame la imagen tal que se encuentra dentro de esa carpeta. Bueno, señores, espero que le haya servido este video tutorial. Nos vemos en la próxima.